palabra es río y se demora en el aire como un pájaro. Aves y peces son de un mismo linaje, pertenecen a lo hombre. Ay, y yo solo miro el agua, el agua que tiembla, el aire, en las manos, el aire. El nuevo